Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión vamos a ver cuáles son los 5 países más fríos del mundo <música> Número 1 Antártida, aunque no está habitado por seres humanos Este país indudablemente es uno de los más fríos del mundo Si no es que el más, no por nada Actualmente tiene el récord de bajas temperaturas con un registro de menos 89,2 Celsius. Por otro lado, su gélido clima nevado no es el único atractivo, ya que cuenta con una amplia variedad de animales asombrosos, como pingüinos emperadores y otras aves marinas, que deleitan las pupilas de cualquier viajero. Número 2. Rusia. En segundo lugar, tenemos al país que ha derrotado a muchos enemigos gracias a su inclemente clima, Rusia según la temperatura más fría registrada hasta el momento en Rusia ha estado a menos 72 celsius, sin duda este es un clima que puede llegar a inmovilizar a cualquiera que no esté acostumbrado a este tipo de temperaturas, pero se compensa con el blanco paisaje que aparece sacado de cuentos de hadas. Número 3 Greolandia Otro de los países más fríos del mundo es Greolandia, el cual es conocido como la isla más grande del mundo. Según registros, este país alcanzó los menos 66,1 Celsius en 1954. Muy probablemente, su clima helado se debe a que se localice en el círculo polar ártico. Igual que Rusia, este país ofrece un espectáculo visual excelente con sus increíbles mantos de hielo y nieve, así que ya sabes si amas del frío, este país se puede convertir en uno de tus favoritos ya que aquí los inviernos prácticamente son eternos Número 4 Canadá como seguramente ya lo sabes Canadá es el país más helado de Norteamérica y esta razón suficiente para ocupar el lugar número 4 en nuestra lista de los países más fríos del mundo según registros, en 1947 el territorio de Snark, Yukon, Canadá, alcanzó los menos 63 celsius, siendo esta la temperatura más fría que el país de la hoja de maple ha alcanzado hasta el día de hoy. Si tienes oportunidad de visitar Canadá y disfrutas mucho del clima helado, te recomiendo visitar los lugares del norte del país según expertos de guías turísticos. Por estos rumbos puedes encontrar hermosos paisajes nevados a una temperatura que rodea los menos 40 celsius número 5 estonia aunque en estonia no hace tanto frío como en rusia este país tiene inviernos de extremos en los que todo se cubre de blanco desde diciembre hasta marzo se dice que la temperatura más baja que hasta hoy ha vivido estonia es de menos 43,5 celsius registrada en el territorio de Jogueva el 17 de enero de 1940